Dile que con nosotros no, simplemente estamos trabajando a otro sistema galáctico. Guay, guay, guay, guay. Si hay playa y alcohol, si hay alcohol, hay sexo. Si es contigo <Coming> mejor, <you> si hay sola y playa, si hay playa y alcohol, si hay alcohol, hay sexo. Si es contigo mejor, si hay sola y playa, si hay playa y alcohol, si hay alcohol, hay sexo. Si es contigo mejor, mejor my heart my la zona... Para que la mami me va en su chapa, a mí me gustan las y las pero que sean de raza. Es una vaina, muy pa que la mami me va en su chapa, a mí me gustan las la sí. y la la sí. pero que sean de raza. Muevelo, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. muevelo, muevelo, muevelo, muevelo, muevelo, Muévalo. muevelo. Muevete campana. Controlando la zona, Martín Moreno. Dile que con nosotros no, simplemente estamos trabajando a otro sistema galáctico, guay.